Oye qué bueno que tenemos ya casi ordenado esto. Oye pero ¿y esta caja, ¿de dónde salieron? ¿Por qué? Hey guys. Sábado 2 de julio, es eh, una mañana super súper helada. Voy camino a mi viejo departamento porque tengo que hacer los últimos trámites, ah, tengo que dejarlo listo, entregado. Me llega el agua de la. Está muy helado Juan. Casi un año atrás esto se veía así Y ahora está así Quedó bien bonito, fíjate Y ahí ya me, ya me hice lo último que quedaba Al final los chiquillos que me vinieron a hacer el flete Se interesaban por las cosas, eran unos futones, una silla si sí, necesitan sí, un flete bien hecho, gente muy simpática, minifletes.c. Nos salen a rentar. Muchas gracias, caballero. Sí, esto, juegues, que pues, hasta luego. Bye. Gracias. Ahora sí que sí, este fue mi último viaje al Social Y antiguo hogar. Pero ahora tengo... A ver, no. Pero tengo una otra costilla ahí, pues. ¿En Mayamos la, terra la terraza? ¿Te terraza queréis conocerla? Estás emocionado, te veo que estás emocionado. ¿En la tarde en Mayamos? Sí, están esperando los gatos. Sufrito, dígame, ¿qué opina? Ah, ¿No? ok. Chao. De la independencia, ¿dónde está el lente aquí? Aquí, ahí tienes que meter. Perfecto, por acá. No me a mm. cosas. Terminó el, el día de la independencia 2. El día de la independencia, el imperio corta de acá. La, la venganza del ET. <risa> la venganza del ET. Mala, Mala bueno. Entrete, pero mala. Chao. Chao. Adiós, gímeros. Ya Oye, hace tiempo que no me sentaba a editar el blog. Y ahora. Ya, la misión orden Sí, avanzando. Avanzamos un paso. Nosotros sabemos dos. Les voy a mostrar un poquito. Ya pusimos algunos cuadros acá. Los más importantes, eh, por lo menos para mí, son el de Twitter. Y el de YouTube, porque... Twitter, Subse, eh, Blog. Star Wars. Siempre hay que tener Star Wars. Ya pusimos todas las cosas ñuñas. Eh, hay acto de la Giden, harto mío, estamos bien con eso. Mario, para que no nos falten las monedas y o sea, el espacio para que no nos falte la psicodelia. Lo importante es que nuestra terraza se ha vuelto un gran espacio, se almacenamiento. un gran espacio de almacenamiento. De las cosas que siguen llegando del ex hogar de la Giden. Pero bueno, tuve una semana sin blog, estamos ordenando, eh, la situación mudanza uno termina, siguen llegando cosas. En el último tiempo se, eh, el blog ha tratado ya como de adaptarse. Eh, sí tener como un objetivo claro, pero saber que ir hay que ir haciendo pequeños ajustes en el camino. Una vez leí una frase muy linda, así subir inspiracional, así como así muy de adentro, que hay que escribir las metas en piedra, pero tus planes en la arena. Lo que quiere decir eso es como que nunca perder el rumbo. Pero sí reconocer que hay eh, momentos en que tenéis que cambiar los planes. Cosa muy linda eh? por lo demás. Así que sigo haciendo el vlog. Seguimos ordenando la casa. Ah, seguimos adaptándonos. Es cansador. Pero como decía mi viejo. Cansa, pero no llena. <risa>